Muy buenas chicos, bienvenidos esta historia empieza así chicos, pues hay un amigo que le encanta lo que es Halo 2 más específicamente. Él jugaba mucho en la Xbox original, eh, lo que es la Xbox clásica. Que esta belleza, pero bueno, ya muchos sabrán que está la Xbox Mod PC Gamer. Entonces bueno, me ha pedido que si le puedo armar un computador lo más básico. O sea, pero con la potencia necesaria para poder jugar este juego lo que es Halo 2. En estos momentos pues le muestro, me encuentro en mi negocio chicos. Aquí donde yo estoy trabajando últimamente Por aquí está lo que es accesorio y tecnología Teclados gamer, armados gamer y demás Me he traído pues el Xbox PC Que me va trabajar aquí Ya sé que debo cambiar de monitores Estoy en eso para poner un TV 32 pulgadas acá una repisita en esta parte para el Xbox Mod PC Gamer, déjalo por allí. Y aquí el televisor de 32. Y este pues dejarlo solo para reparación. Como muchos pues ya sabrán, yo soy técnico de sistemas. Así que pues sé bastante el tema. Y bueno, ¿a qué voy? Él me ha pedido, como él decía, que le armé algo básico, pero lo suficientemente potente para poder jugar este fantástico. Y bueno chicos, por aquí tenemos una torre muy muy antigua. Que por cierto la estuve por ir revisando. Me ha costado prácticamente nada jugar a ya eliminamos lo que no sirve, por ejemplo, este conector viejo de impresora Este cable de datos, y no estoy mal, es que se llama Muy, muy viejo He eliminado de también esta ranurita de cable de UTP De internet, de internet Aunque por ahí sí puede llegar a servir en caso de que se le dañe el original a una tarjeta madre bueno chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar la masa de detalles Simplemente pues eliminé estas cosas que no, en el momento no estaban sirviendo por aquí podemos ver, eh, no tiene memoria RAM, está dañado el disipador, se la han partido las donde encajan en, en los huequitos, por acá en esta parte. Vamos a mirar qué procesador tiene chicos, importantísimo lo que es... La frecuencia, bueno no sé si se alcance a ver Pero por aquí vemos que es 1.8 GHz dual core No es de las mejores frecuencias que pueda decir para un dual core Pero pues chicos, vamos a mirar primero que esté funcionando Y ahí después como ver si me puedo mejorar el, el procesador Vamos a poner unas barritas de memoria RAM. Este es de R2 como veo. Según lo que entiendo y de la slots. Vamos a poner nuevamente el procesador en su puesto. Ahí está. Vamos a cerrarlo. Por ahora vamos a dejar el disipador puestecito. Ya que pues, no lo voy a mover. Como para que medio disipe el calor, chicos. Les pido disculpas si este video no tiene tan buen audio. Lo que pasa es que estoy grabando con unos audífonos. Les muestro. Ahí estoy... Estoy usando ese micrófono de este ya que pues estoy aquí no tengo ni micrófono profesional del estudio Por aquí chicos tenemos lo que es la memoria RAM, yo creo que con dos barritas, estas son DDR3 de un giga cada una si no me falla la memoria Correcto Vamos a ponerle estas, bueno y vamos a ver si enciende. Donde de imagen a la primera, chicos, vamos muy muy bien. La idea no es perder tanto tiempo, sino puedes descartar rápidamente. Eso está en la memoria ram, chicos. Y sí, pues como digo, simplemente métele corriente, está bien conectada la, eh, la fuente de poder genérica, por cierto. Bueno, por aquí tenemos el VGA y por aquí el cable de alimentación, chicos. Tengo el monitor y descenden, mucha suerte. Bueno, ya ha encendido. Vamos a ver. y dios chicos bueno ya sabemos que es tan buena la memoria ha funcionado el disipador pues no, está funcionando tantico chicos ah, lógicamente no hay sistema operativo hay que meterle un disco duro no tiene que instalarlo pero bueno qué es lo que quiero mirar vamos a desconectarla que lo que quiero mirar chicos ese procesador la verdad está muy básico Dos núcleos a 1.8 GHz, está muy muy básico, no creo que pueda correr de Halo 2, ni ningún tipo de juego de tantos caminas en blanco y negro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a probar otro procesador, pues está calentico ya que para el, procesador, el disipador no está haciendo bien contacto. Por aquí tengo unos procesadores Intel De estos como antiguos Creo que del mismo socket No acuerdo creo que es Creo que es 7.75 si me falla la memoria Por aquí tenemos estos dos procesadores chicos Uno si no estoy mal No sé si alcanzan a ver De 2.50 GHz Y este de 2.70 Creo que se alcanza a ver Vamos a probar el más potente De golpe a ver si estamos de buena suerte Y nos da No sé si haya que actualizar Vivos, es algo que ya nos daremos Cuenta, una vez le echemos candela Y bueno Sin más rodeo chicos Vamos a colocar el disipador, ahí está Vamos a hacerlo de una vez O explota O funciona O no da nada, ¿no? Mira la primera él ha colocado a este procesador, la verdad que me dejaría sin palabras. Bueno ya ha sonado. Bien, bueno esto proyectúa muy muy bien. Vamos a mirar, vamos a re resetearlo. Vamos a oprimir F2 para que nos entre al modo bios. Bueno no había conectado el receptor USB, vamos a ponérselo. Listo, vamos a reiniciarlo. Vamos a oprimir F2 para que nos dé el, el bios. No entré al, modo, al BIOS para mirar si cogió bien el procesador. Tiene que salir dual, dual core a 2.7 GHz. GHz. Y efectivamente chicos. Dual core a 2.7. Vamos. Ahora están preguntando qué sigue. Voy a ponerle un disipador que realmente funcione. Voy a buscar si tengo memoria RAM de 2 GB de DR2. Si no, pues tocará comprarlas. Voy a hablar con este amigo. Que si le quiere poner disco de estado sólido. Que la verdad que ayudaría bastante. El gabinete habrá que cambiarlo. se está vuelto nada. El, el la fuente de poder yo creo que por ahora no valdrá. Vamos a buscar una gráfica. Que sea de un giga, pero sea potente. Y bueno, eh, estaremos continuando. Ya nos vemos mientras consigo todo chicos. Bueno, chicos, para reemplazar el disipador que está dañado, como les digo, las patitas están partidas. He conseguido este de por acá. Lógicamente, también hay que ponerle una superficie que va debajo de la tarjeta madre, que es esta de acá. Este, es el que he logrado conseguir, la verdad, creo que va a estar bastante bien. Es muy, muy buen disipador. Veo que tiene una lámina de aluminio muy, muy gruesa, chicos. Creo que nos va a servir bastante. Eh, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Antes de continuar todo este proyecto, definitivamente debo de sacar toda la tarjeta madre, quitarle los tornillos, pegarle una buena limpiada con una brocha, puede ser. Y chicos, montarle otro gabinete porque la verdad está muy, muy viejo, que va a ser este por aquí donde lo vamos a montar. Y vamos a ver, de todas maneras, si sí me sirve tener un computador bien arreglado, botar ese gabinete viejo. Así pues, el muchacho que les digo mi amigo que no lo no me compre ese computador porque no le guste la potencia de Equimotivo, sí lo voy a dejar porque sí es muy bueno tener un computador. Bien armado, así que vamos a sacar la tarjeta madre, limpiarlo y a montarlo. Bueno chicos, después de ahí una buena manito de brocha para limpiar todo lo que es polvo y demás. Creo que ya está más que listo. Eh, pues lógicamente he separado todas las piezas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como les decía, vamos a meter todo en este gabinete. Ignoren esta, por favor. Vamos a meter todo en este gabinete escogido bueno también porque me lo ha dicho un disco de 500 gigas que la última vez que lo probé pues estaba en perfecto estado pero le puse chulito espero que siga en muy muy buen estado vamos a ver qué pasa y bueno chicos qué dicen si lo montamos y miramos qué tal corre con Windows 7 Bueno chicos, así básicamente ha quedado, pues ya ha quedado todo bien instalado, lo que es la memoria RAM, procesador, la fuente de poder, el disco duro, tocó uno de 320 GB, que el otro de 500 pues no se sé, no lo ha reconocido bien. Hice la gestión de cable lo mejor posible. Ahorita qué vamos a hacer? Vamos a meter un ventilador extra en esta parte para que pues haya mejor fluido de aire. Ya se lo voy a poner, aquí tengo los tornillos, aquí ya tengo el destornillador. Vamos a mirar qué tarjeta gráfica le da la mejor potencia. Si esta ATI o esta MSI antigua, las dos son de 1 giga, pero si no estoy mal esta es 3 1 GB y esta sí solo ddr 3 1 GB. Entonces creo que esta es la que va a dar mejor potencia. De igual forma pues ya estoy pasando el Halo 2 interconexión a la memoria. Para pasar el juego, también tengo que reinstalar, ya el disco no tiene un Windows, pero lo mejor es reinstalar desde cero para que aplique toda la actualización, toda la configuración como tal de este procesador y la memoria RAM y la, y la tarjeta gráfica. Así que bueno chicos, voy a instalar la gráfica, voy a reinstalarle Windows y voy a mirar con cuál coge mejor, ya nos vemos en un instante. detrás de cámaras lo hemos reinstalado lo que es Windows 7 64 bits que pues creo que es el mejor que le va a correr a este, ya han instalado también los drivers, lo que es audio, video, de la tarjeta gráfica y demás, ya estoy instalando el Halo 2 Cartographer, Project Cartographer que es el que puede jugar interconexión voy a esperar a que finalice, vamos a ver qué tal corre, espero que corra muy muy bien chicos, la verdad que tengo mucha mucha Ilusiones, tengo muchas esperanzas de este computador que he armado, muy, muy económico, por cierto, perfecto como para este tipo de juegos. Pero bueno, chicos, la verdad, puede que si sí cumpla con los requisitos que pide el Halo 2, un poquitico más allá de los mínimos, pero la verdad no sabrá hasta que se pruebe. Entonces, vamos a esperar a que finalice, si va a tardar unos minuticos y bueno, nos veremos. En cuestión de nada, porque ya saben que la, la magia de la edición va a permitir que vean inmediatamente. Yo sí tendré que esperar, pero ustedes no van a esperar nada, chicos. Ya ha finalizado la instalación del Halo 2, eh, vamos a ver qué pasa, ya está para le finalizar y le puso automático un Halo 2, eh, vamos a darle finalizar sin ya más preámbulos, vamos a ver si lo corre, aquí ya ha quedado eh, el icono, a también la cámara enfoca, Ahí está. vamos a esperar qué pasa chicos, Si sí, tengo mucha intriga de saber si corre o no, bueno y si corre, ¿a qué gráficos? Focal. usar este altavoz provisionalmente para sacar el audio para que vean y chicos no haciendo más pues ya está totalmente acabada esta torre la tengo así pues por la comodidad para conectar el cable B que hay el de corriente es pues porque los tengo por acá y no haciendo más disfruten Una de las cosas que me ha llamado la atención del Halo 2 es porque cuando me hago encima del fuego, chicos, no se quema. Es un error, pues que han corregido en Halo 3, que es si yo lo confirmé, pero pues dije algún día voy a botar esta curiosidad. Y pues llegó la hora. Y bueno, chicos, como habrán notado, este computador quedó muy, muy bien. Me sorprende que haya quedado con la potencia necesaria y un poco más que bien para... Correr el Halo 2. Ya pues hablaré con mi amigo Jefferson a ver si le va a meter lo que es 4 GB de RAM, que es lo máximo que soporta, porque tiene 2 slots de RAM para DDR2. Eh, tan solo soporta 4 GB de RAM chicos Y si le mete el estado sólido Créanme que le va a quedar muy Muy fantástico este juego Bueno vamos a dejar el video hasta por acá chicos Muchas gracias de verdad por Apoyar el video, espero que les haya gustado Ya se ha quedado el computador Y bueno chicos, no siento más Muchas gracias por todo y hasta la próxima Nos vemos, bye bye